Los dos estaban seguros, los dos nunca lo dudaban. Se amaban y juraban hacerlo, nuestro amor será eterno. Por mi parte decía ella, nunca dejaré de amarte. Por mi parte decía él, nunca encontraré otra amante. Pero luego llega la vida... Y hace lo que tiene destinado, para dos que se aman tanto, Resulta que todo ha acabado, tuvieron un amor constante, Se abrazaban y se sentían grandes, revivían los dos tantas bellas cosas, Todo era un jardín lleno de rosas, hogar, coches, viajes y cenas románticas, en hoteles del mal de mil estrellas, las manos se fundían en amor eterno, llegó la noche, la luna llena, llegó el infierno, y es que luego llega la vida, y hace lo que tiene destinado, para dos que se aman tanto,